Y qué nuevo chicos, estoy con el segundo lugar del regional de ayer de Coatzacoalcos, eh, estoy con Mauricio. Mauricio, eh, ¿qué jugaste? Yo jugué Trixar trickstar. Jugaste Trixar trickstar, ok. de dónde eres? Soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Súper bien, este, entonces, ¿contra qué perdiste? ¿Contra qué se llevó el primer lugar? Eh, pues perdí contra el, contra el vato que ganó el regional, este fue un error de procedimiento, sinceramente, por parte de un juez. Pero pues, ya ni modo, ¿no? <risa> ¿Qué fue lo que sucedió? Por si quiere es, Hubo un problema en cuanto a la activación y la resolución de una carta, de una share right. Entonces, este, pues se suscitó sí, ese problema. Yo igual también posteriormente lo voy a narrar en, en la página de mi tienda y así para que podamos eh, detallarlo con análisis. Ajá. Y poder darle una, una solución a, a este tipo de problemas para que no sigan pasando. Ok, entonces pues vamos a pasar con la decklist. ¿Qué? Okay. Eh, a ver. Pues, como dije, fue Sky Striker Digo, es que estoy es Trickstar, perdón <risa> ¿Sí? Y pues obviamente la, la línea de estas chicas pues, no puede faltar, ¿no? O sea, son las tres amarillas, sí. las tres rojas y la chuponcita ¿no? Como muchos la llaman sí Es lo, lo que se juega no, nada sé, más de Trickstar sí. Ajá. Jugué un Eater of Millions, igual porque pues las niñas siempre carecen de ataque, Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir sí. Las niñas no golpean mucho, muy duro entonces el los 2011 es el que se encarga de llevarse las cosas pesadas ya para que las niñas puedan matar. Sí. El combo droll, pues porque obviamente es el Matador, combo Droll sí. de, de reencarnation. Sí. La Triple H, okay. igual para la, la protección y frenar los combos, ya que todos se dedican a adherirse mucho hoy en día. Uh -huh. Las obras las metí precisamente para ese tipo de cartas que ya están activas e intentan resolver, ¿no? Igual yo pensé mucho en el multiroll y cartas de ese estilo. Sí. Jugué un honesto igual en hand traps. Igual también porque, como siempre he dicho, tal vez la gente se limpia mucho el background. Y ya se sienten seguros, ¿no? De, de hacer un ataque a un monstruo muy débil. Y pues no se esperan el honesto. El honesto salva, sí. Este, ya en línea de magias jugué los tres campos jugué las dos formas porque pues estaba niada allá uh -huh. bueno está uh, dos. limitada sí. a dos este jugué dos Calva de grave para la protección de mi combo sí más que nada para los droles o las ash jugué los dos escapigots uh -huh. obviamente es el MVP no del mazo todavía sí una Bot of desires sure, right? y okay. un Esto lo jugué así por una razón. La razón es que luego cuando juegas este, desires te sale la, la otra desires okay. y entonces pues es como prácticamente una carta muerta, ¿no? Y aparte estás arriesgando el prácticamente el el 15% de tu baraja y no me late tanto. Entonces, si haces este desires, te puede salir la show o te puede salir cualquier otra cosa. De hecho en el en la ronda número 7, que fue contra el señor Burger García, ¿Sí? este, hice la Desires y me dio la Show y me dio un poco más de defensa porque pues, él traía Sky Striker. Entonces al momento de, de intentar hacer sus adherencias, pues le hice la la charity si fre sí le frené la, este, su turno prácticamente porque no se iba a arriesgar a, a darme juego sí. eso es en línea de magias en trampas eh, pues la triple la, re obviamente el, sí. el, el combo de dos hits no como le digo yo a este deck combo droll y re reincarnation pues es muerte no sí este, en permanencia. En permanencia pues es, esta sí literal es una hand trap es una carta que... Una Bailer mejorada. Sí. Bueno, no sé si mejorada, pero es buena. <risa> jugué este... Solemn Strike, jugué, lo, lo jugué por dos. ¿Esto no, para... te no te jugó en contra por las reglas de tiempo? Eh, sí lo pensé, pero... Bueno, como este es un deck muy rápido de jugar, obviamente te tardas menos. Bueno, yo nunca tuve un problema así de, de tiempo. Y creo que solamente una vez desde que salió esta regla, solamente una vez... He perdido por tiempo. Okay. Entonces ahorita no es este. No, no es como que. O sea, si sabes jugar y la gente no es muy. no hace mucho slow play y así, pues obviamente. Ese es un cartonzote todavía. Sí. Minecrush, obviamente porque todo el mundo se adhiera a la mano y obviamente sabes qué tiene, ¿no? Y aparte reconocer su mano en el momento de hacer una Minecrush y saber cuál es su juego completo, pues es muy esencial y es muy vital. Sí. Los Heavy Storm Duster. Porque pues muchos empiezan seteando, ¿no? Cuando ya este, ven que buscaste la Reincarnation, no saben qué es Trickstar. Obviamente empiezan seteando, seteo una, seteo otra. Y pues esta le genera un menos uno al oponente, ¿no? Porque que la que destruye ella, más una más. sí Entonces le generas una, una desventaja al oponente, le quitas una carta. Y esta es una técnica, bueno, esta es una carta que me, me gustó mucho okay. este, jugar que es la Blazing Mirror Force, de hecho esta se la, prácticamente la, la vi de un profile de un, de un señor que, que hizo top en un, este, en un regional de Estados Unidos sí. Me gustó mucho por la ventaja de que esta carta te ayuda a hacer daño O sea, fuera una Mirror Force cualquiera, estamos de acuerdo, pero esta tiene la ventaja de hacer daño, ¿no? Digamos, le, le destruyes a todos los monstruos y haces el, la mitad del daño del total de los, del ataque de los monstruos, el ataque original entonces en el momento de hacer eso le generas un poco de daño al oponente le destruyes sus monos, le generas un poco de daño y eso puede hacer que en el siguiente turno le puedas hacer incluso hasta un OTK con las Trickstar, porque las Trickstar cuando atacan, atacan duro, sí. atacan fuerte pero este no tienen un gran ataque, es lo que lo, que lo, lo compensaba con el Liter of Millions y el Honesto sí. Pero prácticamente, si pega una amarilla y una roja, pues ya prácticamente es la mitad de la vida. Y entonces, si le haces una Blazing Mirror Force, ayudas a compensar el daño para poder ganar más rápido el duelo. Te Te digo, ayuda podría... A asegurar más el, la condición de victoria, pues mm. sí, de las Trickstar, ¿no? Sí. Que es el, el, el daño. Ajá. Mm -hmm. este es el min-neck. Okay. Fueron 41 cartas. Sí. Pasemos al extra-deck. Es una niña de las. El knight, los Nightmare sobrevivientes, ¿no? Porque obviamente ya, el, ya no el, gripe, goblin, sí. el Goblin ya no existe y el Grifo ya no está tan pro y sí. yo no juego a la sirenita. Okay. El combo de Chivos, ¿no? radiant la araña y el incuribos. Sí. Igual vital en este deck. Los hermanos Rocket, como yo les llamo, ¿no? El borre, uh -huh. el Sword y el Borre, el borre el Lobo. Sí. ¿no? Sí. Y igual de monos pesados, el Nirguizo, que es bueno llevándose es un estilo Scap Dragon, ¿no? Bueno, sí. Este, Firewall, Firewall, el Gaia y el Tres Lions pues el combo de limpiar, ¿no? El background y aparte generar daño. ¿No juegas tú a Pepsi Man? No lo juego porque no me gusta el combo. Por lo general, siempre lo marcaba con la reencarnation. O sea, sacrificaba a una niña, pero obviamente el sacrificio iba a ser este, menor al daño que yo iba a provocar. O sea, quitar una licoris y destruir todo el background del oponente para mí era sumamente esencial. Ok. Y un Bexford. Sí. Y juego un, un este. Un Ultimate Falcon. Me imagino que juegas Walking ah, the Dragon. Exactamente en es. lo quería decir, porque en el, en el side deck Sí. Juego, bueno, obviamente juego las... Las Walking... Las popos del dragón, ¿no? Como sí. les dicen aquí. Awaken the Dragon. Este, las dos ven in Match. Tres ya es mucho, se me hace demasiado grotesco ya jugar las tres. Sí. Entonces ya dos está bien. Ok. Las dos en Match... Las puse igual porque es este frenar win Condition contra un Sky Striker y contra un una Altergeist Ok Los Retributes ¿no? igual también para los decks que muchas trampas, Paleofrogs y etc ¿Igual sientes que 3 es mucho o dice 2 eh, eh, Pues lo quise jugar así por 2 porque igual también tengo más cosas que destruyen Ok Que precisamente son los Strength twisters, ¿no? Pues ¿tú tú igual tú. también sí. para, para ayudar a, a la limpieza del campo del background un raigeki para llevarme las cosas fuertes también y así el, el spam que te dejen en campo cualquier cualquier deck pues se lo lleva rápido no okay. mm, dos surfistas, porque igual también contra el altergeist y contra el, el, el, el trickstar ya son win condition porque les cuesta mucho trabajo llevárselo y aparte pues no pueden hacer no pueden hacer nada realmente no se lo pueden pasar de uh -huh. ningún modo. Y, ¿sí? ajá, y obviamente por su ataque no se, lo, no se lo llevan. Sí. Y dos tortugas, igual para el Sky strike y para incluso los este. Los lo, true Draco. Okay. ¿no? Ok. Sí, pues eso, es eso es. todo lo que jugué. Sí. Pues quiero mandarle un saludo ahí a mi tienda Master of Chaos que está en MG Central a Cárdenas. Sí, si quieres ahí para ayudarte, te voy a, le voy a pedir a Kais que me pase el enlace y ya lo dejo en la descripción. Muchas gracias. Entonces, este, igual ahí le pongo algún bannercito bonito para que para que sea así. ¿Sale? Perfecto. Entonces, pues la verdad muy buen deck, una lástima realmente que hayas que no hayas podido ganar por ese error de, del juez. Pero pues un segundo lugar también está muy bien, realmente es un buen título, por así decirlo, y pues al menos ahí va a ser mato. Bueno, Van así, en la cajita. En las cuantas cajitas de sobras. ¿sí? sí, pero entonces, pues ya, ya ni pedo, son pero, cosas que pues, pasan O sea, prácticamente no, no me molesta mucho eso, sino como que el, la... Este, pues ahora sí que fue un error de un juez, pero pues es algo sí. que... Igual sí. yo ya comentaré posiblemente Ok, entonces muchísimas neta, muchísimas gracias por compartir tu cofá, la verdad. Eh, muy buen deck, esta de la, de la Mirror Force de Fuego de, está, está muy buena, la verdad. Sí, de hecho, ah, precisamente, de hecho, contra Eric Villanueva en el. En la quinta. Quinta ronda, si Sí, en la quinta ronda no se la esperaba y fue lo que le provocó, lo que le ocasionó que él perdiera. Claro. Uh -huh. Ok. Entonces, pues también es MVP por lo que veo, entonces. Neta, muchas felicidades, muchas gracias por compartir tu profile y ya pues yo ahí te estaré apoyando poniendo el la, la link a tu tienda en la descripción, ¿sale? Ver, Entonces, eh, eso ha sido todo, espero que les haya gustado mucho el video, comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo. No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Yo soy Alberto del de Rincón de la Lista, y los estaré viendo en el siguiente video.